Mi nombre es Ronnie Canario, soy director, tengo una serie que estoy produciendo ahora mismo, el nombre es All Up, trata de un policía encubierto, que es, trata de serpulizar una banda de criminales que le matan a su esposa por error. Eh, quiero aprovechar la ocasión para darle muchas gracias al Armando Coreño por el festival que nos hace crecer a cada cineasta, además nosotros que no tenemos apoyo aquí en la diáspora. Y es una serie que se va a publicar en el internet. Es una web webserie correctamente, va a estar al alcance de todos. prontamente, estamos en el proceso de preproducción. Tenemos un piloto en YouTube que la pueden buscar en MRC Films eh, con Holop.